Y por cierto, si todos queríamos anunciarles que hemos sacado nuestra nueva skin de Minecraft, que es la de Lake Yams, y se la mostraremos a continuación. Bueno gente, esta es nuestra skin de Minecraft, como pueden ver, una parte es de leg y la otra parte es de Yams. Por detrás tenemos una DIG y adicionalmente tenemos una colita compartida. Esta skin la estaremos dejando en un enlace en la descripción donde pueden descargarla y jugar con esta skin en Minecraft. Ahora comencemos con este video. Bueno gente, ahorita estamos con un nuevo enfrentamiento del ositos Capsile. Sí, bueno, estamos en el enfrentamiento de Niña León y Joel. Así que vamos a comenzar ya. 3, 2, 1, abrimos barreras y. ¡Sarteleo y Joel! Bueno, gente, ahí está. Se están enfrentando. ¿Qué pasa por aquí? Están en el bioma de la jungla, eh. Ojo, ojo. Son Tarzan, a ver, WTF, a, a ver, se están enfrentando A Joel, parece que está muy poquito bajo, así que se está yendo a regenerar Están haciendo batalla de arcos, lo cual limpió la. A ver, por ahí le persigue, le persigue, Ninja le persigue Ok, Joel se va un poquito, no se ha curado, eh A ver, ahí está, se enfrentan, se enfrentan se enfrentan. Vamos a darles un poco de pan, porque no les habíamos dado, ok no, pero tenía el cofre, tenía. Ah. Los ah, ah, dale, ok, ok Ojo, que se va Ninja, que Ninja, que Ninja, cuidado, cuidado, cuidado Ninja retoma el combate Al cuidado que esto no es la 1.8, estamos en 1.16, así que esto es meter cooldown y crítico Así que si quieren spamear el botón eh, de golpear el clic de izquierda en sus mouses, pues no lo recomiendo, ya que estamos en la 1.8 no, estamos en el 1.8 Ah, y estamos en el 1.0. Ya, bueno, ya vamos. Es que estaba hablando, bueno, bueno, en el 8, que no sé cuántos, que bueno. como la telaraña que... Que la telaraña, la teña, la araña, telaraña. Ah, por cierto, acaso espero, no, hijo, mamá. Oye, si no, no, no, no, no, no spoilens, eh, no spoilers. Ojo, campeón. Que pero... Ay, pero un alcaso y, uff, se rompen las patas en esta caída, oye. Oye, joven. Cuidado. <ríe> te tira y te rompes las patas. ¡Ah, que ya bajó! Ya bajó, ya están bloqueando <ríe> ahí, en los neopares. <ríe> ¿Qué pasó? <ríe> el ex chancó. El ex chancó. En la vida real, claro. F ninja, yo creo. F ninja. Que no, que ninja sigue el combate. No ha perdido aún. Ahorita ya se ripea, no, ya. A ver, cuidado. Ya. Oh, no, ah, no, o sea, ya, niña, cu cu cuidado, niña, cuidado. Deben aprovechar la cara, deben aprovechar la A ver, voy a ver ¿no? con atención si es que, eh, si es que Geoel come oh gap, porque no he visto comer. No he visto Pero que. La tiene en la mano, eh. La tiene en la mano, si sí, sí, es un trocaso, eh. Yo creo que Ninja debería tener las manzanas en la mano. Aunque a veces se la guía con el arco. Oye, Ninja es bastante bueno en en golpeo y en moverse por ejemplo yo he jugado con él una vez en 1.8 y va bastante bien si sí, o sea, da bastante vueltas sí, eh, o sea es jugador 1.8 definitivamente a ver por ahí por ahí que ya se pegan un montón que se pegan que se pegan ok Pero ok o sea, ojo que venga, no es que... es que necesitamos 1.16, eh. Otentísimo. A ver, ya lo cargaste. Yo, quería, ya. ya. comenzamos. Aún no pones el comando de Delic, aún no pones el comando. Lo ponemos en 3. Delic, Delic, el comando. 3, 2, 1, ya. Charte Leo y Joel. Listo. Espera. Ya, ponle nuevo el comando. ¿Por <risa> qué <risa> <que> <risa> pasó? Por, porque sí, porque sí. Bueno, bueno. bueno. ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡No lo sé! ¿Qué está con él? ¿De qué hablas? Yo estaba con ninja. ¿Qué gil eres ¿eh? okay. ok, lo mata. Ninja, te recomiendo críticos y call down. Más bien. Pata, sé que se rompe las patas ahorita si se tira. A ver, salta la witte. O no sé, a ver. A ver, ninja. A ver a a Adrián contra Machi, el video que subimos hace un tiempito sí, hubieron, sí tres. hubieron tres rondas y de hecho el video duró 13 eh, 12 más un minutos, así que, ¿Quién será el que se rompa las patas? ¿Será Joel ¿Será Ninja? Yo creo que es Ninja, creo que es Ninja. No, ¡Es Joel. No, no, no, no. <ríe> <ríe> <ríe> se rompió sus patas! Enfrentamiento, de hecho, que está durando un montón. Yo no sé cuánto porque esto, esto, esto lo estoy grabando y la edición no es otra cosa. Pero, de hecho, que va a durar bastante este video. A ver. Uy, se... se... que se enfrenta en la casa. No, se cae la telaraña. Se cae la telaraña. A la telaraña. Eso le puede costar un ramo! Eso le puede costar, un round. Eso puede costar otra vez a la telaraña. Madre mía. Eso le va a costar un ramo. No, no te <risa> Ojo, cuidadito, cuidadito. ¡Oh! oh, oh geez, geez. ¿Tienen algo que decir? fallete Ya que el el ya que ah, el que gana gana. Gana. ok a ver, a ver sus palabras, a ver qué dicen. A ver, que a ver, qué, dice? ¿Qué dice? Okay. no sé, X, ¿eh? Ok. <ríe> el Joel no tiene palabras. Está a cinco comentarios. A ah, ¡Ganaré ese torneo! ¡Oh! ¿Qué okay. Este es el enfrentamiento definitivo, gente. El que gana esto, gana. Ya empezaron con el contacto. Ok, ok. El que gana esto, gana. Ojo el, impacto. el impacto. A ver, Joel, creo que quiere subir. ¡Consejo oso! Si quieren hacer pvp, yo les recomiendo que traten en la 1.6 mejor los críticos y cooldown. Y también les recomiendo tener la, la altura, o sea, estar arriba, estar posicionados arriba, ya que eso los, los sacará eh, los sacará ventaja. Así que eso es todo, el consejo oso. Yeah. Pero qué asco! como están haciendo hablar un montón. ¡Oh! GG. ¡Oh, oh! yeah, yeah, Ninja ha pasado la semifinal. F por Joel será pues para la próxima, supongo. Pero bueno, espero que les haya re gustado estos todo este tiempos de enfrentamiento o sea, larguísimo, larguísimo esta. este video. Eh, ya Ninja está en las semifinales, ¿no? Sí, sí, en las sí, semifinales. Es. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo enfrentamiento. ¡Chao!